No es raro encontrar este tipo de fenómenos en sitios grandes. Es más usual que este tipo de eventos sucedan en lugares más pequeños donde las creencias de las personas son mucho más arraigadas. No obstante, es un hecho muy investigado durante estos últimos siglos de historia en las grandes universidades. Y es un hecho único que ha sucedido en este lugar Espero que te guste. <ríe>